Hola, soy Carlos Méndez de Panamá y quiero invitarlos a ver por el canal de YouTube de Estereofónica a Joana y a mí, Carlos, que estamos escuchando mi disco nuevo y a, vamos a hablar de eso y bueno, acá la orden y espero que les guste déjame tocar algo para ver si Voy reconociendo el camino un poquito mejor ya voté un par de libros y busco las olas Yo que me enamoro de todo No te vayas, curiosidad Que me hace soñar Bueno, por ahí va todo Muchas gracias y bueno, acá estamos Bienvenidos una vez más a nuestros seguidores de Esterefónica en este encuentro musical con grandes invitados, pues en esta ocasión tenemos el gusto de tener la compañía de Carlos Méndez, compositor y eh, músico panameño. Es el artista más, pero más representativo de la escena alternativa en Panamá, que nos presenta el lanzamiento IKIGAI, su nuevo disco. Carlos, bienvenido a Esterefónica. Muchas gracias, Ana, verdad, por, por tu tiempo y, y aquí a la orden, verdad. Bueno, Carlos, usted siempre se ha caracterizado por escribir canciones relacionadas con el amor. Eh, en la pandemia, pues, digamos, usted estuvo trabajando un nuevo proyecto, un álbum que, digámoslo así, que estuviera plasmando eh, esas canciones, en esas canciones el valor de, de la vida, de la importancia, de disfrutar cada momento. Hablemos sobre cómo se gestó este disco durante el confinamiento. Bueno, básicamente es un disco, como, como, como muchos músicos, que, que se hizo dentro de este periodo. Y el disco tiene 15 canciones. Es un disco bastante libre a la hora de hacerlo, como que simplemente por el, el placer y el gusto de hacer la música. Con muchos colaboradores, colegas sobre todo. Y el disco tiene como título Ikigai, que es como el propósito de la vida, un poco, sobre sobre lo que, lo que piensan más que nada los asiáticos en, en la isla de Okinawa, que es como una isla sí. donde tiene una peculiaridad que es muy longeva, la, la población, su población, sí. y básicamente también porque los tipos comen súper bien, pero también tienen como un propósito de vida a la hora de, de hacer desde karate hasta música, todo. Uh -huh. Y entonces sentí como que haciendo el disco, eh, mi propósito era hacer música, que ya son cuatro discos y un montón de tiempo, entonces estaba muy conectado y me sentía realmente muy pleno a la hora de hacer música, como que este era el camino y siempre ha sido el camino. ¿no? Uh -huh. Bueno, aparte de lo que usted menciona de, del propósito de la vida, ¿cómo también puede definirse Ikigai? Bueno, Ikigai de canciones, eh, muy colaborativo con muchos amigos, bastante experimental en algunos aspectos. Y es un disco honesto y ojalá venga a trabajo con el disco. Y, Estoy muy contento que así muy bien recibió el disco y, y bueno, de nuevamente gracias a ti y a todo el equipo de Criteria y a la gente que me apoya con este disco porque me siento muy contento, ¿verdad? Bueno, Carlos, usted también está eh, estrenando el sencillo homónimo del disco claro, que también es Ikigai. Claro, claro. Es una canción que, bueno, habla de lo importante. Hablemos de la letra de esta canción también. Bueno, la canción es como un poco como de Nuevamente, volver como al, al sentido simple de las cosas. En mi caso es hacer música y, y, y un mundo tan raro en ese sentido, como tan... O sea, no me quiero ir como hacia, hacia la izquierda siempre, pero tan capitalista en todo ese sentido. O sea, no te, no te hablo nada desde la per per perspectiva como del hipismo ni nada. Sí. ya estoy bastante grande y, y algunos tiempos en mi vida sí fue como un poquito más hipy -hip ahora. Pero era un disco muy conectado con... Con eso, con, con el, el sentimiento y con la honestidad y con, y con el placer de hacer música, uh -huh. la canción la mezcló eh, un ingeniero amigo, que es el ingeniero de Rexler, de Jorge, uh -huh. que se llama Campi Campón, que trabajó también mucho con tan y Campi como fue, fue muy colaborativo. Le escribió a Campi, le digo, Campi, tengo esto, y me dice, dale, mándame la que la mezclo. Tengo un huequito en la gira de Jorge y mezclo acá, aquí. Y, y fue así, fue así, fue así una canción por el puro placer de hacer música. Después sí. tiene un video... Que el videoclip es en mi casa, por sí. la mañana haciendo el desayuno y o sea, nada como estrafalario. Súper <ríe> sencillo. Sí, de hecho es muy casero, en la ducha. Bueno, definitivamente claro. es muy, muy, muy, muy casero, muy, digámoslo así, muy Carlos Méndez. Muchas gracias. <ríe> sí, es un poco eso, ¿no? Como sencillo y, y siempre, siempre que la música ante todo, las cosas toman el camino, me di cuenta también de esto, o sea, bueno, Carlos, este, esta canción tiene un sonido acústico, eh, claro. tiene algo por ahí como electrónico, unos tintes electrónicos, claro. pero ¿cómo eh, podríamos definir el sonido de Carlos Méndez? ¡Wow! Es, es, es como una preguntaza, porque yo siempre lo, lo comento, vengo como, Panamá es una mixtura de cosas, ¿no? País chiquito, en el centro de todo, donde está el canal, y es como entonces yo crecí escuchando, porque mi abuelo es de la costa, Morenito, Prieto, y mi abuela es de España, Blanquita. Uh -huh. o sea, yo crecí escuchando desde Ismael Rivera hasta, no sé, Boleros, Daniel Santos, Nietzsche, y también crecí escuchando música occidental, Rock and Roll, Los Beatles. Sí. Eh, entonces, como que es un montón de cosas que, que convergen a la hora de hacer música de manera influyente, ¿no?, influyente en mí, ¿no? Y este disco tiene como cosas como, sí, electrónicas, se, se trabajó mucho también con un ingeniero que vengo trabajando hace mucho tiempo, gran amigo y lo admiro mucho que es Héctor Castillo, el vivo de Nueva York, y Héctor fue ingeniero de Bowie, por mucho que hizo un par de discos con Bowie y con New York. Entonces Héctor tiene ese lado como súper experimental y como sin tanto prejuicio de la industria y toda la mierda que pasa con la industria, simplemente es música o Entonces sea, fue la idea como de programar un poco, de volver a escuchar como mucha música, tenía mucho tiempo, no escuchaba, y como discos viejos, como de música experimental que me gustan, y algo, algo de música clásica. Y, y es, es eso, es como, fue totalmente libre el proceso. Y al estudio había unas máquinas y es como, ah, bueno, vamos a hacer esto ahí, qué divertido, hacer cocinar, hacer, ¿sabes? como, disfrutar el proceso, ¿verdad? disfrutar el proceso y con respecto a los sencillos eh, Rey Momo y no te dejes claro. Margarita que también hacen parte de este nuevo álbum eh, que digamos eh, qué podemos decir de ello no porque cuenta aquí aquí ya vamos como a, a, a la tercera edad en un contexto cotidiano claro tal cual Rey Momo fue la primera canción que salió que, que bueno eh, también hace una colabor de, muy colaborativo yo soy amigo de un pianista que admiro mucho, se llama Leo Genovese, que es el pianista de residente. Y él tenía una banda con su mujer que se llama Esperanza Spalding, mujeres contrabajistas de jazz, Y Leo, como que siempre se ha movido dentro de, de, del lado experimental y del jazz. Entonces le dije, hey, tengo esta música, él está en Nueva York, había pandemia, no estaba girando. Ven, yo grabo, pa, grabo. Y Raymond hace como, es como un, es un texto enorme, no tiene ni coro ni estrofa, y es como la historia de un señor que conocía un asilo de ancianos que fui, fui, cuando era la época de carnavales acá en Panamá, que se da mucho también en Cali, allá hay eso, lo, el, lo, el rey momo es como el dios de la fiesta del carnaval, sí. y acá se para el carnaval cuatro días, la gente se va a la calle a beber y a disfrutar y todo el mundo feliz. Entonces, esos carnavales de, del 2020, creo, 2021, yo estaba, estaba en la ciudad y fui, un amigo tenía una, unas comidas, pues el, el chef, y me dice, men, vamos a llevarla a un, a un asilo porque... Vienen los cuatro días de carnaval y se me va esta comida, se me va a quedar en el refrigerador. Entonces fuimos al, al asilo este y conocí de manera súper mística a un señor de casi 90 años, que se sentó conmigo en la mesa y empezó a hablar de su vida. No, que yo trabajé en la bananera, tuve una hija, se me murió un hijo, después me hice a la mar en Cuba, conocí una rusa, me volví alcohólico después. Y empecé como a escuchar al tipo y naturalmente después, cuando fui al estudio, una o dos semanas después, tenía ya el texto en la cabeza. Tenía como que lo que quería y era como también un poco basándome en lo que hacía Rubén un poco y lo que, lo que con todo el respeto que le tengo a Rubén, lo amo con locura Rubén y, y, y, y, y lo que hacía un, un tipo que me encanta que se llama Tita Curia que era un escritor de, de música latina de Puerto Rico que hizo casi toda la fania hizo la O, Iman Rivera hizo todo entonces eran tipos que realmente tenían una pluma muy afilada y tenían como unas antenitas que todo el tiempo de lo que pasaba cotidiano no sé, este tipo hizo los entierros de mi gente pobre, que es una nación de Cheo, hizo un montón de cosas de la vida cotidiana que están ahí, pero a veces uno no las, no las retrata, ¿no? Uh -huh. Un poco como el lado de ustedes lo que hizo García Márquez, entienden Como con el realismo mágico, como tener siempre una visión periférica de las cosas, sin perder como la humildad y, y, y el lado como orgánico de las cosas, entienden No se trata de poesía, se trata de sí. un tipo de simplemente está una historia, ¿entiendes? y eso es Rimomo, eso es Rimomo, tiene un montón de texto y me gustó que fuera como el primer sencillo porque me marcaba como la pauta de, de hacer un disco totalmente libre, sin importarme hacia dónde iba, si, si la industria va por un lado, si es cool, si no es cool, si los, los chicos uh -huh. a los festivales lo escuchan, entienden y, y me dio mucha seguridad a la hora de hacer música, verdad también propia de mi edad y, y, y los discos que he venido haciendo ¿no? uh -huh. Bueno, entonces podríamos decir que su mayor inspiración es escribir sobre cosas cotidianas. Sí, sí, sí, o, sí, exactamente, lo que venga, lo, que, lo cotidiano, sí, lo que venga. No me considero como un gran escritor, pero ahí trato de hacer el trabajo. ¿verdad? No, no, no, lo hace muy bien, lo hace muy bien. Muchas gracias, señora. de verdad, gracias. Bueno Carlos, hay, hay, hay algo muy interesante y es que usted también ha compartido escenario con grandes artistas, Jorge Drexler, Aterzo Pelados, con Draco Rosa también, y bueno, entre otros también ha ido a festivales importantes como Vive Latino, eh, ¿cómo ha sido esta experiencia de compartir escenario con grandes artistas? Ha sido súper loco, de... O sea, el camino te marca cosas que tú ni, ni sabías, hace un par de años tocamos un ponte en París y quién iba a imaginar que iba a tocar en París entonces tocamos también como hemos tocado como en lugares rarísimos una vez en, en el estrecho de Gibraltar festival de jazz cerca de Marruecos no sé, Bogotá, Bolivia Venezuela, Brasil y es como el privilegio de, de, de poder hacer música ¿no? de, de, sí. de esas cosas que da mi profesión que, que son, son increíbles en verdad porque conoces y compartir con muchos músicos que jamás pensé poder compartir, ¿no? Desde, como dices, de Robbie hasta Juan Andrea. Juan Andrea tengo una muy linda amistad. Hicimos un par de cosas juntos de música. Una de esas canciones fue La Casa de las Flores, que es una, una serie de Netflix. Y justo estaba Andrea aquí la semana antepasada. Entonces nos une como una amistad más allá de la, de la, del respeto mutuo, ¿no? Como, yo la admiro un montón. A y la admiro un montón, ¿verdad? Usted mencionaba hace un momento a Rubén, ¿cómo sí. es esa relación que tiene con él? Nada, primero, bueno, no, no primero, siempre será de fan, siempre, siempre y, y, y, y con los años lo, lo empecé a conocer, lo, empecé, lo conocí un poco más y, y, y me ha apoyado mucho en algunas cosas y... Y nada, todavía me pasa que me mando un mail o me escribo o lo que sea, o escriben sobre mí y me da miedo abrir el mensaje, ¿entiendes? Me, me te tiembla la mano. Yo lo veo como, es no sé, un tipo muy, muy, muy, muy directo y muy, muy íntegro, sus procesos, que, que entendió muy bien su misión haciendo música y, y siempre fue, imagínate, pero Navajo es una canción dura casi seis minutos y medio. Y uh -huh. para esa época, llevarla a las radios, decían, dije, eso es muy largo, ¿entiendes? Eso nadie lo va a escuchar. Y es la canción número uno de Televisión uh -huh. Entonces es impresionante lo, lo, lo que él irradia y lo que la gente, o sea, salen de un concierto de él, lo escuchan sus discos y realmente tú sientes que hay un aporte a la humanidad, ¿verdad? Que sea tan romántico. Uh -huh. Y es un tipo que admiro muchísimo, a él y a Luis Alberto Espineta, que fue otra persona con la cual pude compartir también mi primer disco, mezclando en su casa. Eh, son personas muy referentes para mí, ¿verdad? Bueno, pues esta es una gran relación que poco a poco se ha ido construyendo y ha generado cosas muy, pero muy interesantes que hasta le dan nervios abrir el mail. Sí, creo creo que ahora hacemos algo para un disco de él que me, me, me pidió como hacer un tema juntos y, y nada, uh -huh. estoy como esperando el día de que eso pase y, y, y nada, lo admiro un montón, entonces, lo admiro un montón. Bueno, aparte de Rubén Blades, de pronto hacer una colaboración con quien uh -huh. más le gustaría. Bueno, en diciembre tengo un proyectito con con un amigo colega de, de, de Bogotá que se llama Dani Álvarez que tiene una banda se llama Diamante Eléctrico. Sí. Tengo, con Dani como uno está, empezamos a hacer música juntos hace un par de tiempo. Entonces nos pusimos como fecha en diciembre reunirnos de vuelta y ver si hacemos un pequeño EP, de, de, par de canciones. Pero nuevamente pasa por el disfrute de, de conocer un colega. Y de, yo admiro mucho a él y a Juan lo que hacen con Diamante Eléctrico uh -huh. y, y la, sobre todo la escena esa de Bogotá que es como muy comprometida, eso me gusta mucho de Diamante, que son muy comprometidos con, con lo que pasa en tu país, entiendo. Y ellos, los Meridian Brothers, el hermano es Juan, Mario Galeano, eh, me gusta mucho el Belandia, los Bomba, Vicente, que vive allá ahora, García, y hay como una movida súper interesante por allá, en verdad, súper interesante, que uno aprende un montón, porque ustedes ya tienen como una industria un poco más sólida, y la gente, como dicen ustedes, camella un montón, entonces eso... Eso, eso hace que uno aprenda más sí, camellamos un montón definitivamente a ver, es lo que toca el, domi el domingo el domingo se viene wow la tienen dura el domingo sí, sí, sí bueno, Carlos, hagan la invitación a todos nuestros seguidores para que escuchen el nuevo sencillo por supuesto el nuevo disco donde pueden acceder, en donde lo pueden ¿Vale? encontrar redes sociales y demás Vale, mi nombre es Carlos Méndez, desde Panamá, un calor tremendo aquí. Muchísimas gracias, Telefónica, y a ti por la entrevista. Quedo a la orden, mis redes sociales son carlosméndez.música, Instagram, Twitter y Facebook. Y nada, tengo un disco que se llama Ikigai, espero que lo escuchen. Y el sencillo se llama Ikigai. Y bueno, acá a la orden, paz. Bueno, y ustedes recuerden seguirnos... En nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, estereofónica.com, Twitter y, yo, y YouTube, arroba estereofónica.